es que vamos a, a, a dar los cofias los cubrebocas para ingresar. Y ahorita solo un poquito de... Bien. Bienvenidos a las 12 de los noticieros.tv. El día de hoy, desde el Laboratorio de Biotecnología, gran peñón, genética vegetal, energía, y energía natural. natural, con la bióloga Diana Muy Vázquez. Mucho gusto sí. y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Francisco puesto Alcaraz, presidente del consejo agroalimentario en Colima, Roberto de Alba Macías, presidente del consejo agroalimentario de Jalisco, Juan Oseguera. Juan Oseguera es el líder de la producción de Bambú, Bambú, Bambú y caño Bambú. Bambú. Bambú, Jacobo Cabrera, para servirles desde la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México. Vamos a hacer un recorrido por este laboratorio en donde se produce la mejor genética vegetal de nuestro país. Gracias Diana. Pues con gusto tenerlos, un honor y adelante. Nos encontramos en el área de registro. Como ven, es una zona perfectamente sanitizada, con pintura especial, no hay esquinas en cada uno de los espacios y desde el primer filtro vemos cómo van llevando todo un tema de control de la sanidad y la inocuidad en el ingreso a laboratorio. A continuación les mostramos el reglamento del laboratorio de Gran Peñón Energía Natural. El titular Roberto Vargas Maciel es el creador de este concepto, este gran proyecto de reproducción de material vegetativo tan importante para la reproducción de las plantas del este país. parte de nuestro protocolo de ingreso. continuando con la entrevista, este, ¿en qué zona nos encontramos? Ya el día de hoy tuvimos hace un momento un nuevo proceso de limpieza desde eh, el codo. Ahora sí, ya de los dedos, de los dedos, pero platicamos ahora sí, que sigue? Bueno, aquí estamos en el área de medios de cultivo, es donde hacemos eh, la mezcla de todos los componentes donde vamos a poner a crecer nuestra planta. Entonces, eso nos va a dar la multiplicación de cada una de ellas. Entonces, es aquí donde, donde el personal lleva a cabo esta actividad. Okay. Eh, por ejemplo, aquí este, tenemos el área de los archivos que eh, buscamos que sean de la más alta pureza, que es uno de nuestros principales objetivos que la planta sea de calidad. Eh, entonces, siempre buscamos los activos de, de alta pureza y. Aquí les muestro eh, la forma en la que nosotros hacemos el medio en, en cómo, cómo queda el, al final. Entonces aquí es la forma eh, en, en cómo, cómo queda y aquí es donde vamos nosotros a sembrar las plantas y es... El espacio donde se Ese es el medio de alimentación de la planta. Sí, el medio sí. de cultivo o el medio nutritivo, sí, o que va a depender eh, sus cantidades, sus proporciones, eh, lo que contenga, dependiendo la variedad, dependiendo la etapa de la planta, y es así eh, esta área donde lo realizamos. Entonces, estamos hablando de que, previo a que ustedes este, puedan estar haciendo formulaciones de alimentación para la planta, la que va a conservarse in vitro, primero tienes que tener una dosis alimenticia adecuada a cada una de las variedades. Sí, claro, sí, así, así, dependiendo de la variedad y la etapa, es el contenido de, de los medios de cultivo, de medios. Perfecto. Diana, ¿qué capacidad tienes en este espacio para la reprodu producción de cultivos? Eh, tenemos una capacidad en esta área de medios de cultivo de 160 litros en un turno de 8 horas, que eso se puede traducir en casi 2.000 cubos por turno. ¿Y eso implica en el tema de material vegetativo aproximadamente? Eh, aproximadamente 40.000 plantas. O sea, estamos hablando de que el laboratorio en una zona puede sacar 30.000 plantas. Sí, entre 35 y 40.000 plantas. Es pa, lo que podemos para poder identificar la capacidad de producción del laboratorio. Sí, claro que sí. sí. Pues ya lo saben amigos, eh, Gran Peñón, hasta 40.000 plantas podemos estar produciendo. Sí. ¿Al día? Al día. ¿Por turno? Por turno. Sí. Por turno? al día por turno, ¿Al día? Por, ¿Al día? turno. Ah, por turno, por turno. Ah. Y a partir de esta tienes un área de conservación y luego tienes un área de crecimiento y algunos de los clientes se llevan en un litro su producto sí, y claro. entonces eso no te frena la capacidad de producción. Exactamente. Perfecto. Vamos a pasar ahorita al, al área de siembra, que es donde las campanas de tipo laminar, ah. donde ya se ocupa el medio del cultivo completamente estéril, como es este caso, y donde se alcanza esa producción de las. 35-40 mil plantas por día por turno. Perfecto. ¿Y ahora dónde nos encontramos? Eh, nos encontramos en el área de campanas, que es en, la, en el área de siembra, donde las chicas están trabajando y multiplicando constantemente. Eh, nuestras plantas a, a clonar ¿no? o a propagar. Pues tenemos un espacio entre 14 y 16 chicas. Esta es una primera sección y como les comentaba, eh, con ellas alcanzamos una producción máxima por turno de 40 Pues 000. Tenemos mayormente mujeres. Este, tenemos eh, hombres, eh, a veces son los paralelos de cultivo, pero mayormente son mujeres. ¿Por qué? Porque Creo que tenemos un poco más de paciencia para estar 8 o 9 horas sentadas haciendo unos cortes y, y yo como, como he siempre he dicho que esta técnica es meramente artesanal porque al final estás tú trabajando con la planta, estás haciendo cortes pequeños, entonces estás sembrando una forma para que la planta pueda crecer, entonces creo que las mujeres tenemos un poquito más de, de, de paciencia para ello. Y incluso pasa que, que las mismas chicas se encargan con la planta, ¿no? Entonces, eh, pues a veces como que es raro, se cree o no se cree, pero la planta crece mejor cuando lo haces con, con cariño con, con ganas. Parecía que no, pero pues en mi experiencia este, he visto que eso es un factor este, esencial. Finalmente, maternal. Exactamente. Para entender un poco el proceso es llega la planta y a partir de aquí empiezas con la micropropagación? Claro, aquí es donde, donde se fracciona la planta, en estas campanas del tubo laminar, este, tenemos los mecheros, compacto, toda la porción estética, pinzas, todo lo que ocupamos es completamente estéril. Y a partir de aquí la separas, la pones en el medio de cultivo y vas ahora sí, haciendo esa micropropagación. Claro. Y aquí al final de cuentas, si no, uno puede salir. 35, 40 mil plantas. plantas nuevas en una estado que ya traen un control genético, que ya traen un tema de inocuidad previamente validado y por tanto eh, su crecimiento y valor productivo pudiera estar más garantizado que cualquier planta natural Sí, por supuesto, esa es la idea de, de la biotecnología, de, de, de cultivos dirigidos, que al final es una herramienta biotecnológica. Que nos ayuda, nos aporta de esa manera, ¿no? Entonces, esa parte es, es esencial y es, es importante. Cuando hablamos de biotecnología, mucha gente asocia biotecnología con un tema de que mezclas ADNs o vinculas variedades diferentes. Aquí no es la misma plántula que al final de cuentas la vas a micro reproducir. Sí, claro, es la misma hacemos eh, por no, ejemplo, no, no, no, la, la misma planta que a lo mejor interesa al productor porque hay un potencial en campo claro. pues esa planta no nos puede traer, nosotros hacemos eh, cierta parte de, de, de ingresar o de hacer eh, nuestras plantas madre que eso nos va a dar pie a hacer una reproducción masiva ¿no? ¿Y, y esto puede funcionarle para quien va a sacar ya una producción o para, o para quien quiere conservar una producción esperando una buena temporada, por ejemplo porque mientras la planta esté in vitro este, no, se, no se echa a perder, no se muere o se está invernando Ajá. bueno, aunque esta planta in vitro tiene un tiempo uh -huh. tiene un tiempo, ¿no? del medio de cultivo a un nuevo siempre tiene un tiempo puede ser 6, 8 semanas, 10 semanas dependiendo de la planta pero sí se podrían conservar sí. de esa forma y en un futuro eh, ya, ya pasarlos a, a, a producción. A producción. Diana, para hablar del factor de impacto social que el laboratorio tiene hacia la comunidad y de cómo podemos ir eh, preparando a los técnicos del futuro en el tema de, de micropropagación, platícanos al final de cuentas de dónde viene su personal, ¿Qué características eligen en el tema de cuidado en el entorno? ¿Y si los técnicos los certifican o los validan ustedes? ¿O hay alguna institución que se los sí. No, en general, eh, nosotros, eh, las chicas que trabajan con nosotras, eh, son de los poblados cercanos. Nosotros las capacitamos. Son chicas, en su mayoría, madres solteras, muy jóvenes. Y si es algo de mucho valor y de algo de mucho agradecimiento para don Roberto Vargas, que tienen los salarios más altos eh, de esta zona, a pesar de que es una zona muy productiva y, y, y tenemos los salarios más altos para las chicas. Las chicas vienen a trabajar muy cómodas, eh, se les dan muchas facilidades por, por ser madres eh, solteras, pero siempre con, un, con, con la meta de la producción. Por eso es que en la población, todo el mundo conoce el laboratorio. ¿no? Claro. Claro, y además de que siempre les pedimos un protocolo muy muy estandarizado de su, de su persona, tienen que venir siempre bañadas, las uñas, eh, entonces hay una limpieza en ellos. el mismo proceso que tuvimos que hacer nosotros es, bueno, más para el Más, más, más, más, el pelo, etcétera, Entonces, sí, este, es algo de mucho valor en nuestra empresa tener madres solteras, muy productivas y bien pagadas. Gracias. No, sí. Y ahora, el siguiente proceso después de la micropropagación es. Necesitamos un día de hoy una plática los que estamos viviendo. Sí, el siguiente proceso de siembra, de ya esta siembra en, el, en las campanas de flujo latinal. Eh, estamos en los incubadores donde se les da las condiciones a la planta para su crecimiento de luz y, de, y temperatura. Entonces, esos incubadores eh, los tenemos controlados: 18 horas luz, 6 oscuridad, y estamos a una temperatura de 21-22 grados. Entonces, es el, son las condiciones que debe tener para que la planta eh, in vitro pueda crecer. Tenemos una capacidad de cerca de 350 metros cuadrados para incubar las plantas, lo que es, pues se traduce en aproximadamente 4 millones de plantas anual y tenemos capacidad para todavía poder duplicar esa, esa cantidad. Que aquí mientras lo mantengas en un ambiente controlado todavía tiene una mayor duración en la vida en de las plantas Sí. de, incubación? ¿De incubación? Aquí, ¿qué, ¿qué volumen tenemos en base de capacidad de producción? ¿Solo este o? Solo este. Solo este yo creo que nos alcanza como un millón y medio. De, un de millón y medio. Sí. Y hablábamos de que en tu, en tu época ahora sí de trabajo a tiempo lleno, tu, tu personal son más aproximadamente 25 personas. Sí, aproximadamente 25 personas que están distribuidas dentro del laboratorio en todas las áreas. Desde autoclaves, limpieza, monitoreo de incubadores, lavado de uniformes, lavado de recipientes, requisición de material, que son aproximadamente 25 chicas. Todas altamente capacitadas, como ya lo han visto ustedes. Diana, ¿dónde nos encontramos ahora? Por eso... Que hemos adaptado, un incubador con un anexo, de donde estamos haciendo diferentes pruebas ahora con distinta luz. Estamos viendo cómo están haciendo los cambios metabólicos en la planta y cuál puede favorecer mayormente la planta que tenemos en el momento para la producción. Hay los datos donde se dice que con esta planta eh, el metabolismo es mucho mejor y se va mucho más a un vigor y a una raíz. Entonces, hemos adaptado esto para hacer esas pruebas. O sea, estamos hablando de que ya conocimos la parte de alimentación de la plántula y hoy vienes con la alimentación lumínica. Claro. Y en la alimentación lumínica empiezan ustedes a hacer experimentación ya para un proceso de producción dependiendo de la variedad y la necesidad del cliente. Claro. Si un cliente te pide mayor raíz o mayor grosor de tallo, eh, la parte lumínica es la que juega muy fuerte en esa parte. Sí, por supuesto. Es, sí, como, como bien dice, es dependiendo de las necesidades del cliente o lo que te pide el cliente, es lo que vamos a adaptar y las herramientas que vamos a, a utilizar. Y en este caso, eh, vamos a hacer las pruebas con, con estas luces de colores. Felicidades. Gracias. Diana, uno de los proyectos más importantes es la recuperación de agaves en el occidente de México, donde se tiene datado de más de 500 años de agaves originarios de esta zona. Estamos viendo que ustedes ya están reproduciendo in vitro distintos agaves. Claro, eh, ahorita estamos haciendo unas pequeñas pruebas, eh, viendo la calidad y el control y, y la mayor propagación que se pueda tener y sobre todo la fitosanidad, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo pruebas en pequeño, son genotipos muy importantes, eh, son de un productor, eh, por el momento no podemos Pero la son confidencialidad, variedades son variedades endémicas y son variedades muy, muy, muy, este, elif, o clones elitios. Ahorita ya empezamos con, con las pruebas para hacerlo una multiplicación masiva. Gracias. Mira, aquí estamos encontrando distintos agaves como te platicabas en distintas edades de gestación. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es el proceso hasta que llega a un campo ya con el, el sí. Bueno, estos que tenemos aquí, estas pruebas, están en, en, esta, en la fase ya de multiplicación, ya pasado por este establecimiento, ahorita están en una fase que se están multiplicando, se están adaptando, empieza una una multiplicación masiva. Podemos, podemos ver este que es muy pequeño. Y de aquí están saliendo muchos... Pero, muchos es, exactamente. Entonces, esta es ahorita la, la etapa en la que están estas pruebas. Y tengo algunos sea, aquí que ya estamos individualizando. Por ejemplo, estos. Ya están más grandes, ya están individualizados. Y estos posteriormente se van a enraizar y a aclimatar en la parte ex vitro. O sea, de aquí los separaste y limitaste. Hiciste... Ahora sí, una alimentación unipersonal. Claro. Entonces, como les comentaba, pues cada etapa tiene requerimientos diferentes en medio de cultivo. Entonces, este medio de cultivo es diferente a este. Entonces, esto lo que nos está haciendo es que la planta se dedique a crecer, a, hacer, a estar fuerte, para posteriormente eh, pasarla a un medio de enraizamiento Y de ahí ya lo, lo pasamos a viveros, a una adaptación de vitro, y posteriormente eh, ya al hemos. Mira, nos encontramos en una zona que es básica para todo tu proceso productivo, que es la zona donde hay mayor inocuidad y calidad este, para la producción. ¿no? Claro. Platícanos un poco qué es lo que estamos viendo y qué procesos hacemos aquí con, con el equipo. Bueno, estamos en el área de autoclaves, donde esterilizamos todo el material que vamos a ocupar. Eh, como sabemos con pues, las condiciones del laboratorio de laboratorio de inocuidad y de trabajo. Tan exigente en ese sentido. Entonces, todo, todo el material pasa por el área de, de autoclaves. Entonces, aquí tenemos dos autoclaves y aquí hay un personal que constantemente, todo el, todo, todo el turno, está eh, metiendo material para esterilizar y después se distribuye a las áreas correspondientes. Esto para que quienes no saben de, del tema. Es algo como lo que los dentistas hacen con todo el material claro. antes de, de hacerte una limpieza bucal Claro, exactamente. Es esterilizar, que quede libre de patógenos para nosotros poder utilizar esas herramientas que estén completamente limpias. Digamos. Incluido el medio de alimentación. Incluido el medio de alimentación y es este? Este, esencial Perfecto. y todos tienen parámetros de tiempo, ¿no? Este no es lo mismo estilizar un medio de cultivo a unas pinzas, pues todo tiene un un, un tiempo de esterilización Perfecto.